la accesibilidad nos suena a muchas cosas vamos a ver unos ejemplos la accesibilidad física nos suena a rampas o escalones la accesibilidad física es la que beneficia a personas que van en silla de ruedas o bien a las personas bajas que van con muletas la accesibilidad sensorial es la que beneficia bien a las personas sordas o bien a las personas ciegas las personas Ciegas escuchan el pitido del semáforo para saber cuándo pasar. Las personas sordas leen los subtítulos que aparecen abajo para seguir los vídeos. La accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender para las personas con dificultades de comprensión. ¿Cómo? Con libros de fácil lectura y con señales de fácil comprensión.